Hola, me llamo Alba, eh, tengo 29 años y vengo de Valencia. Yo me llamo Amparo, vengo de Valencia y tengo 30 años. Yo soy Noemi, tengo 29 años y también vengo de Valencia. Y yo soy Eli, tengo 29 años y también somos las cuatro de Valencia. Bueno, Es que es un poco raro. Es que en un principio así del grupo en general contando el grupo entero, pues era, empezamos como Noemi y yo a querernos fuera no teníamos un sitio fijo pensamos en Miami en un principio porque era de habla hispana, pero luego ya hablando con gente nos contó que Australia estaba muy bien para estudiar y trabajar y ya nos animamos a ir a la agencia y mirarlo todo, luego ya pues se fueron uniendo al, al plan Sí, era una experiencia buena que vivir y con mis amigas con las que siempre voy ya, cuando íbamos mirando cosas y. Y también sí. es algo que querían hacer. Sí, también sí. llevaba tiempo queriendo irme fuera. Y cuando me dijeron que se iban a Miami, les dije: Yo a Miami no, pero si os vais a Australia, sí que voy. <risa> Pintaba así, bien el plan. Así, así fue, así fue. <risa> Entonces, en Australia, entre el clima, que era lo que más me llamaba la atención, el aprender inglés, que aquí sí o sí tendría que hablarlo, y no sé, la calidad de vida. Pues un poco también por eso porque como cuando fuimos a hablar con una chica de Australia y esto, pues le dijimos que en un principio queríamos Miami, nos dijo pues entonces Gold Coast es vuestro sitio, hay es muy parecido hay el, mucho También movimiento, por el precio. Turismo, luego el tema de playa, que surfistas tal, pues sí. Eso nos llama también mucho. Y mucha que se atención. supone que eso el trabajo también que hay más demanda de trabajo a la hora al de ver, que es un sitio vacacional, turismo. ¿no? Claro. Eh. Difícil, divertido Y largo Y, y, sí. Largo, sí. y largo, sí. Porque cada una tenía pues que hacer unas cosas para conseguir el objetivo Vender el coche, en la mi caso vender trabajo. la moto, dejar los trabajos Fue un poco pues eso, cada vez una... Una cosa nueva y... un paso a paso, un pasito, porque es que, pasito, claro, empezamos pasito, a mirarlo que todo bien, ¿eh? en octubre, empezamos en octubre del año pasado, un año. entonces era, en octubre nos vamos, en, claro, y estábamos aún en enero y lo veíamos lejos, y como que no llegaba, no, en octubre, en octubre, y de repente llega y dices, vale, tengo que arreglar cosas, tengo que arreglar todo, sabes, deja el piso, la mudanza, vende deja el coche, carlate el papel de carne de conducir, Uf, el momento maleta, fue horrible. Sí. Creo que hice la maleta la ocho veces. Maleta. Sí. Era todo el día mandándonos fotos como ¿Esto ¿qué te lo cojones? <risa> ¿Qué ¿Qué sí nos llevamos? Todo el chorlitos o metido en bolsas de estas R que comprime el aire. Probamos, Haciendo y listas. Mil las sí. Yo creo que Bajando que a la pesa. farmacia porque no nos fiábamos del peso. Bajar la maleta a la farmacia, o se a traer volver a deshacer. Eh, sí. Tengo que sacar 3 kilos de ropa. Bueno, pesándolo ahí en el, en, el, en el peso de la comida, la ropa, las la chaquetas, no sé qué. Sí, fue un poco, el tema maleta lo que peor, lo que peor. Y luego el despedirte de tu gente, claro. Sí. El empezar a hacer quedadas con unos, con otros, de decir, vale, tengo que despedirme pero no soy consciente de que me realmente, me realmente me voy ya. Era un poco raro, sí. No sé. Y la despedida en, en la estación de tren, porque fuimos sí. primero a Barcelona. Vale. Fuimos a Barcelona y dormimos allí una noche en casa de una amiga y en la estación de tren vinieron nuestras amigas de sorpresa a despedirnos y claro, te imagínate que se si vaya una persona, vale, pero no, cuatro, cuatro con tus amigas es, fue todo, fue muy emotivo muy la verdad, emotivo, fue muy bonito sí. la despedida en la estación yo la recuerdo muy bonita yo también, mi familia, familia me los... hizo una, sí. mi familia me hizo una fiesta sorpresa que no me lo esperaba para nada y me encantó, la verdad porque fue también súper emotivo y, y me encantó no sé, me llevó un, un gran recuerdo de ese día yo creo que es, les tranquilizaba un poco sí. yo creo que sí que les tranquilizaba pero hubieran preferido un sitio más cerca eso sí, sí. No, la idea de que me fuera tantas tantas horas de, de viaje a un sitio tan lejos no sí, no hubieran pues... preferido que me hubiera ido a Londres a dos horitas de casa <risa> sí les traumatizaba un poco la idea de que pase algo y eso, no puedo estar ahí en dos horas tengo que pero bueno pues eso al, al ser cuatro pues vamos un poquito más a mí no me creían al principio. No, mí, Decían que era mentira, tampoco. que ya no me iba a ir. ¿Dónde vas a ir tú? ¿Qué va? No te vas a ningún sitio. Hasta que no, digo, hasta que no me vayan cogiendo el avión no no lo van a creer. ¿no? Sí. al tomar la decisión, sí. Para tomar la decisión yo creo que ha sido un gran apoyo de decir bueno, estoy tranquila unos días antes de venirme aquí. Estaba nerviosa, pero digo, estoy tranquila porque sé que estáis vosotros aquí. Y claro. como que lo, lo puedo compartir. Este el estar nerviosa y el miedo la incertidumbre o las la ilusiones o las alegrías también sí, son aparte, compartidas aparte claro. nosotras estamos muy unidas ya estábamos muy unidas ahí sí. entonces es un apoyo moral y apoyo en general claro. que tenemos aquí nos conocemos muy bien entre nosotras sabemos sí. qué momento necesitas apoyo una, o ciertas palabras o eso también ¿no? hace mucho sí. los inconvenientes el que eh, hablamos mucho español Sí. entre nosotras, porque estamos mucho tiempo juntas y estamos todo el tiempo hablando español entre nosotras. Claro. Creo que si vinieramos solas, es como que te buscas la vida de diferente manera. Claro, no tenemos necesidad de conocer mucha gente porque estamos acompañadas, a veces no, no tienes necesidades de sociabilizarte y bueno, no quita que no hayamos conocido gente, que hemos mucha conocido gente. un montón de, de gente, pero igual si hubiésemos venido solas, pues estaríamos más en contacto con, o, con otras obligo, con gente sí. que hable inglés, estarías más... O sea, intentarías hablar inglés de, de, de otra manera. Yo creo que es una, tiene que ser una experiencia totalmente distinta al venir solas y al venir acompañadas. Sí. Pero muy diferente. Pero también con el nivel de inglés que, que teníamos, que eso que crea que ahora son una inseguridad, sí. pues yo creo que sola no, no habría venido. Claro, una vez estás aquí dices, bueno, pues igual... Una vez haces el paso, ya estás aquí sola y te buscas las buscar... sí Pero la decisión de venir la tuvimos que eh, tomar juntas, yo creo, porque si no sí. <risa> no lo sí. habríamos hecho. Nos sentaron tres y a Eli detrás, sí. pero casualmente al lado suyo no había nadie y sí, me nos cambié, fuimos. nos pusimos dos y dos. Sí. Sí. Y bien, a mí se me hizo el viaje bien. El primero un poquito largo. Sí, sí poquito de 12 largo, sí. horas fue, ¿no? Porque como era de día, no, no teníamos sueño, entonces claro, se hizo más yeah. sí. El segundo sí que teníamos sueño y lo dormimos. El, el sí, Pasó lo volando. Lo sí. Yo era la primera vez que viajaba tantas horas. Yo lo máximo... O sea, el tiempo máximo que he pasado en avión ha sido dos horas. Y para mí fue... No sabía cómo lo iba a llevar. Hubo yeah, momentos de agobio decir, quiero salir de aquí. Pero no digo nada porque... Ser más agobio, pero, pero bueno, bien, bien. Yo pensaba que iba a ser peor, pero no, joder. Luego no, fue teníamos bien. la tele, íbamos viendo cosillas, sí. practicando un poco inglés, yo me puse en Mulan en inglés y, y luego con los cacahuetes, que soy, soy fan de los cacahuetes, nos daban bolsitas y yo encantada. Y si no iba al baño, la escogía y muy bien. Bien, era muy amable sí. la, la tripulación sí. del avión. ¿no? Sí, sí, sí. Es que fue un vuelo de una escala y muy bien. Y bueno, Luego lo llega, la llegada a Australia también estábamos un poco así con miedo por el rollo de la aduana que te decían: sí, Madre mía, es, es fatal, que, tal no y que. que no lleves nada. Y, y súper bien, no tuvimos ningún problema. O sea, pasamos enseguida, ni nos pararon, ni nos registraron las no mochilas, ninguno. nada. Las mochilas también llegaron, teníamos miedo, miedo de perder, perderlas. Porque éramos cuatro, ¿Alguna seguro que se pierde? Y no, no, no. no, ninguna no, no, no ninguna todo bien. Todo bien. La llegada fue muy bien. Yo no. <risa> Estamos ahí, ahí. Bueno. ¿Yo? ¿Ay, ay, no. eh, ahí, ahí, no. Ahí, ahí estamos. Intento hablar con la gente, me entiendo algo, me entienden algo también. Creo que me entiende más a mí de lo que yo entiendo, por la forma que tienen de. Pero bueno, sí que es verdad que al principio, al ver a la que más. A la hora de preguntar en los. Cuando íbamos a ver eh, habitaciones o tal, siempre, ella sí que hablaba. O el vocabulario no entendía, entendía más palabras. Luego, Amparito también sabe bastante pero también me igual cuesta, le cuesta un me poco cuesta hablar. cuando estamos las cuatro es como que bueno pues que hable otra. otra pero bueno bien yo no hablo nada pero no todo vergüenza o sea que no sí. sé si eso compensará un poco no vergüenza ninguna entre las cuatro la verdad es que hacemos nos compensamos un poco sabes sí. yo creo que aprender inglés sobre todo porque es súper básico para todo o sea para viajar y para encontrar trabajo aquí y luego disfrutar de esto una vez estemos más asentadas claro sí de viajar, viajar. Al, por los alrededores viajar y viajar y viajar. viajar y conocer gente porque aquí conoces a gente sí, de, de todo todos el mundo. Partes. Sí. y es muy enriquecedor la verdad sí. en principio nueve a mí me si sí, todo va bien me gustaría estar incluso sí, más a mí también pero en principio nueve yo bueno aprendido me ha demostrado pues, se podría decir que la gente de aquí y también la gente que está en tu situación te ayuda una barbaridad sí, o sea, son muy hasta Sí, que no. Te dan buenos consejos, sí, es como podían... que creas una familia eh, con la gente que está haciendo lo mismo que tú. Y, y aprendes a, a, volar, a valorar lo bien que estás en tu país mm. bueno, o, o en tu entorno. Y a que aquí pues tienes situaciones que ni las esperabas y que las vives, pues. Como diciendo, tengo que vivirlas. <risa> Gracias por el vídeo y por la oportunidad de contarnos su experiencia. Esperemos que le sirva a gente también, que, mm. que esté animada y, y a que no que se anime. Porque la verdad que vale la pena vivir una experiencia así. Creo que hay que hacerlo una vez en la vida. Y si sí. tienes la oportunidad, pues, o si no la buscas, hazlo. Hazlo, hazlo. <risa> Vente, o sea, muévete y, y conoce mundo. Sí, es importante. Adiós. Adiós. Adiós. Chao. Deciros también que nos hemos hecho un Instagram todas juntas para ir contando nuestra aventura y todas las cosas que nos van pasando. Se llama La vida nos lleva todo junto. Y nada, ahí podéis seguirnos y reíros un poco, llorar también, un poco de todo. <risa> Gracias.